Vamos a resolver el siguiente problema, dice así, tenía 150 sandías y vendí cuatro decenas, ¿cuántas sandías me quedan? Lo primero que vamos a hacer es escribir cuántas sandías tenía antes de vender, tenía 150, y dice que vendí cuatro decenas, ¿cuántos son cuatro decenas? si tenemos el 4 como unidad para convertirlo en decena añadimos el 0 por tanto, 4 decenas son 40 sandías a continuación lo que tengo que hacer es restar las sandías que tenía 150 menos 40 sandías que eran las 4 decenas ¿cómo lo voy a escribir? pues mira, como no tenemos centenas las decenas debajo de las decenas y las unidades debajo de las unidades. Y ahora sí vamos a hacer la resta. 0 menos 0, que se queda igual en 0. 5 menos 4 es 1. Y 1, que no tiene que restarle ninguna centena, sigue siendo 1. Por tanto, tenemos 110 sandías. Ese es el resultado de nuestro problema de hoy. Nos vemos en la siguiente lección.